El módulo de controlador de CDC, Chopper de Trocedor, vemos la configuración del chopper tipo Bob Unbox, que se utiliza tanto para reducción como elevación de tensión. Entonces, este es el esquema del puente. Fíjense que tiene una componente principal, un diodo que conforma en el trocedor, es un chopper que trabaja en el primero y el segundo cuadrante, es un tipo C en el cual tenemos la carga que es una resistencia generalmente esto se utiliza para igual que el, el tipo box y el tipo Box se utiliza generalmente para electrónica liviana para fuentes de poder entonces donde la carga es re realmente casi resistiva pura un condensador para el rizado de tensión y un inductor para el rizado de corriente entonces vamos a ver cómo es el análisis aproximado de este puente entonces igualito vamos a asumir que la tensión el condensado es lo suficientemente grande para mantener la tensión sobre la resistencia constante. Entonces, en esa condición podemos calcular la corriente en el inductor, que es lo que aparece en la ecuación 66, donde entre 0 y t ohm, la corriente en el inductor es B de C sobre L por T más y mínima, mientras que entre T1 y T es menos b 0 sobre L T menos t ohm, más y máximo. La relación de tensión es Bdc sobre B0 igual a 1 menos delta sobre delta, que es la ecuación 67. Esto me permite garantizar condición continuada. Entonces podemos calcular la corriente media, que es I máximo más I mínimo sobre 2 por 1 menos delta, es decir, B0 sobre R, Directamente como aparece en la ecuación 68, BDC por delta sobre 1 menos delta R. La corriente mínima se puede calcular de la expresión 69. BDC que multiplica a delta sobre R menos 1 menos delta al cuadrado menos BDC sobre 2L delta T. El rizo de corriente... Lo vemos en ecuación número 70, BDC sobre 2L delta T. Con estas expresiones podemos calcular cuánto es la inductancia más pequeña que garantiza condición continuada. Y eso lo vemos en expresión 71, BDC por el periodo, por la resistencia, 1 menos delta al cuadrado sobre 2. Finalmente, en la expresión 72, vemos el valor de capacitancia para garantizar un rizo de tensión. Delta V0 sobre R por la frecuencia por el rizo de tensión. Entonces, con esto terminamos el análisis aproximado del box and Unbox. Y culminamos el módulo controlador de CDC, Chopper o Troceador. Hemos visto los esquemas básicos, su principio de funcionamiento, analizamos en detalle el chopper reductor, el chopper elevador, vimos una aplicación como es la del frenado eléctrico, tanto reostático como regenerativo, y finalmente vimos las aplicaciones para choppers de fuentes DC utilizadas en electrónica liviana, es decir, el chopper tipo Bob, Box y Book and Box donde podemos hacer análisis detallados o análisis aproximados. Los invito a continuar viendo los diferentes módulos que integran el curso de electrónica de potencia. Gracias por su atención.